Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy continuaremos con la segunda parte del curso de Termodinámica 2. Ahora vamos a concentrarnos un poco más acerca de los diferentes sistemas abiertos. Vamos a diferenciar, puesto que no todos los procesos el calor es igual a cero, entonces vamos a analizar cómo se pueden diferenciar este tipo de procesos antes de entrar a la parte de problemas de sistemas cerrados y abiertos así que no siendo más, ¡comencemos! veamos los diferentes sistemas abiertos que podemos encontrar tenemos las tobelas y e infusores, turbinas también tenemos los compresores, cámaras de mezclado intercambiadores de calor, calderas y válvulas de estrangulamiento vamos a analizar cómo se plantea cada ecuación y vamos a determinar cuáles son afectadas por el calor y también por el trabajo veámoslas comencemos analizando este primer caso tenemos un calentador, vemos que es un calentador eléctrico al cual se le utiliza una resistencia. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos aquí un agua fría que se pone en contacto con una resistencia y por ende el agua va a salir como un agua caliente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como estamos utilizando una resistencia, quiere decir que estamos utilizando un trabajo. Entonces, digamos que hay un trabajo de entrada. Y esto me libera un calor. Por eso tenemos un calor de salida. En ese tipo de sistemas no hay cambio en la velocidad, entonces vamos a partir de esta ecuación general. Aquí también podemos tener un calor de salida menos un calor de entrada, menos un trabajo de entrada, trabajo de salida menos trabajo de entrada, pero vamos a dejarla de forma general así. Miremos, como no hay cambio de velocidad, este término de aquí va a ser cero. También no va a haber cambio de altura, o sea que también este término va a ser cero. Y lo mismo ocurriría con la velocidad de entrada y la altura de entrada. Todos esos términos se hacen cero. Nos interesaría solamente el calor, el trabajo, la masa. No va a cambiar porque ese tipo de problemas se dice que es de flujo estacionario porque la masa es constante. Entonces, ¿qué nos estaría quedando? Q menos W va a ser igual a una masa que multiplica a un H2 menos un H1, o también lo podemos plantear como que el calor menos el trabajo es igual a H2 menos H1, para este caso de este calentador, pues miren que en este caso afecta tanto el calor como el trabajo, entonces no siempre en los sistemas abiertos el calor va a ser cero, como en este caso, simple de un calentador. Vamos a analizar los diferentes tipos de sistemas que podemos encontrar abiertos y cómo plantearíamos esas ecuaciones. ¡Veámoslos! Bien, genios, comencemos con estos primeros sistemas abiertos. Tenemos las toberas y los difusores. Pueden ver que tiene una diferencia en la forma de entrada y de salida pero qué es lo que ocurre en realidad aquí este tipo de equipos aumentan o disminuyen la velocidad en el caso de las toberas aquí se aumenta la velocidad quiere decir que la velocidad 2 es mayor a la velocidad 1 caso contrario ocurre con los difusores los difusores disminuyen la velocidad de salida o sea que la velocidad 2 aquí es menor a la velocidad 1 entonces para que tengamos en cuenta Vamos a analizar entonces la ecuación y miraremos qué términos se anulan. En este tipo de equipos no hay ni calor de salida ni calor de entrada, o sea que esos términos se hacen cero. Lo mismo tampoco hay trabajo, ni de entrada ni de salida. No hay cambio de altura. Entonces, esos términos de entrada y de salida también van a ser cero. ¿Qué nos está quedando? La masa de salida sería igual a la masa de entrada. ¿Por qué ocurre esto? Esto aplica siempre para flujos estacionarios. La masa no va a cambiar. Entonces, teniendo esto, nos va a quedar que 0 va a ser igual a masa de salida por la entalpía de salida más la velocidad de salida al cuadrado sobre 2 menos la masa de entrada por el h de entrada más la velocidad de entrada al cuadrado sobre 2 podríamos igualar pasando este menos, pasamos a este lado quedando la masa de entrada por la, el h de entrada más la velocidad de entrada al cuadrado sobre 2 quiere decir que hemos pasado todo este término para acá y esto es igual a la masa de salida por la H de salida, más la velocidad de salida al cuadrado sobre 2. Podemos ver que como las demás son iguales, estos términos se nos van a cancelar. Quedando por último, pues ir reemplazando las entradas, la entrada 1 sería el H1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2, es igual al H2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Esta ecuación aplica tanto para las toberas como para los difusores. ¿En qué va a cambiar? En los cálculos de la velocidad. En unos va a ser mayor la velocidad 2, como es en el caso de las toberas. O vamos a tener una velocidad menor acá y mucho mayor para los difusores. Veamos ahora las turbinas. Antes de continuar, quiero recordar que este video cuenta con el patrocinio de industrias el reflejo, limpieza y calidad que brillan, una empresa ubicada en Manizales, Colombia y pueden encontrar toda su variedad de productos, tanto para nivel hogar como para instituciones, no olviden contactarlos a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. Veamos este siguiente caso, las turbinas, siempre que tengamos una turbina vamos a encontrar lo siguiente, vamos a tener flujo de entrada, flujo de salida y el trabajo, como podemos ver, sale del sistema. No tenemos fuentes de calor, pero sí pueden haber cambios de velocidad y también cambios de dentro de, de altura dentro de la turbina. Entonces, como no hay calor ni de entrada ni de salida, estos términos van a ser cero. O Esta sería como la ecuación general para que empecemos a analizar. Trabajo de entrada no hay, o sea que esto valdría cero y si sí tendríamos un trabajo de salida, porque la turbina libera trabajo. Ahora todos estos términos los vamos a tener en cuenta pero vamos a hacer un pequeño cambio no olviden cuando hablemos de entrada en este caso vamos a hablar de 1 y cuando hablemos de salida vamos a hablar de 2 pero primeramente reemplacemos la ecuación de qué nos está quedando menos por menos daría más quedando W de salida con signo positivo y nos quedaría no olviden que las masas son las mismas este tipo de problemas siempre van a ser las masas van a ser iguales Entonces. Quedaría, podemos decir, la masa de entrada que multiplica qué? la diferencia entre el h de salida menos el h de entrada. Entonces, h de salida menos el h de entrada. Lo mismo ocurre aquí, la velocidad de salida menos la velocidad de entrada. Entonces, más la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada a la 2 sobre 2. Y por último tenemos esta gravedad por la altura, entonces sería más la gravedad que multiplica a la Z de salida menos la Z de entrada. Ahora, reemplacemos la ecuación, nos quedaría que W de salida es igual a la masa de entrada. Y pues podemos reemplazarlo de la siguiente forma, hacemos que la masa de entrada pues... Es la misma masa para ambos y vamos a reemplazar. El H de salida sería el número 2, entonces quedaría H2, menos el H de entrada, en este caso sería H1, más la velocidad de salida, que sería la velocidad 2 al cuadrado, menos la velocidad 1 al cuadrado, todo esto sobre 2, más la gravedad que multiplica a un Z de salida, que sería en este caso 2, Menos un Z de entrada que sería un Z1 Esta sería la ecuación En este caso si nos piden determinar el trabajo que realiza esta turbina Importante, muchas veces hay controversia con el signo del trabajo Importante esto Entonces, si el trabajo les da con signo negativo Esto va a ser un trabajo de salida si el trabajo les da con signo positivo, quiere decir que el trabajo ingresa al sistema, o sea que esto va a ser un trabajo de entrada. De esta forma se plantearía, digamos, la ecuación que relaciona todo el funcionamiento de una turbina. Veamos los compresores. Ahora analicemos los compresores. En los compresores ocurre lo siguiente. Tenemos un trabajo que entra al compresor y se libera calor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Entonces, no hay calor de entrada, o sea que esto va a ser cero, y no hay trabajo de salida, o sea que esto valdría cero. Tenemos un trabajo de entrada y un Q de salida. Importante aquí, este tipo de sistemas ocurren tan rápido que las velocidades de salida y entrada también van a ser cero. Y no hay cambio de altura, o sea que esto también se haría cero. Entonces, ¿qué nos estaría quedando en la ecuación? Nos quedaría menos Q de salida menos W de entrada, ¿a qué es igual? Sería entonces una masa de salida, no olviden que las masas van a ser iguales, y una diferencia solamente del talpino, entonces sería un H de salida menos un H de entrada. Lo podemos plantear de otra forma. Podríamos despejar, digamos, eh, este, este calor. Entonces pasamos al otro lado, nos quedaría menos Q de salida es igual al W de entrada más la masa de salida que multiplica la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Y si lo reemplazamos utilizando la entrada y la salida nos quedaría menos Q de salida es igual al W de entrada más la masa y eso sería H de salida que sería H2 menos la entalpía 1 siendo esta la ecuación para determinar un análisis de compresor podemos hallar un calor o un trabajo de entrada o la información que nos pida el ejercicio veamos cómo ocurre con las bombas no olvidemos que los compresores se aplican más que todo para la parte de los gases y qué es lo que ocurre en los compresores no olviden que se aumenta la presión y también se aumenta la temperatura estas variables se afectan en los compresores veamos qué pasa con las bombas bien genios ahora tenemos las bombas cuando hablemos de bombas vamos a referirnos siempre a que trabajan para los líquidos a diferencia de los compresores que son para gases tenemos lo siguiente, tenemos un trabajo que entra a la bomba y se libera un calor. Entonces quiere decir que hay un trabajo de entrada, pero no un trabajo de salida, o sea que esto valdría cero, y habría un calor de salida y no un calor de entrada. Tampoco habría cambios de velocidad, o sea que esto también valdría cero, y no habría cambios de altura, o sea que esto también se hace cero. ¿Qué nos estaría quedando? Nos quedaría que menos Q de salida menos trabajo de entrada es igual a la masa de salida que multiplica la entalpía de salida menos la entalpía de entrada y podríamos despejarlo de la siguiente forma, pasar esto al otro lado quedando menos W de entrada es igual a la masa de salida que multiplica el H de salida menos el H de entrada más un calor de salida miren que prácticamente es la misma fórmula que tenemos para compresores la única diferencia aquí es que no tenemos en cuenta la parte de gases sino para líquidos pero la fórmula es prácticamente la misma para terminar de ver toda la parte de sistemas abiertos los invito a que vayan al vídeo de termodinámica parte 10 donde aparece la parte de procesos termodinámicos la idea con este video era aclarar que no en todos los sistemas abiertos el calor se hace cero eso puede variar dependiendo de qué tipo de sistema esté funcionando con esto daríamos por concluido esta parte así que la próxima semana no se pierdan el desarrollo de problemas en este caso para sistemas cerrados va a estar muy bueno así que nos vemos la próxima semana si te gustó mi video,